Hermanito Mendoza ¿Quién casacará? Julio Mendoza Tú me jurabas que si sí me querías Y que yo solo era el dueño de tu mundo Ay, tus palabras siempre te creía De ser tu dueño me llenabas de orgullo ¡Ocho días! Y Juan Armando Escobar mil Flores. Ay, tus palabras Siempre te creía De ser tu dueño Me llenaba de orgullo Ay, pero lo que yo No me sabía Que me engañabas con el mismo Primo tuyo Y ahí le entregamos A Ever Rivera Y Carlitos Cárdenas A juicio ese hijo Ay, pero lo que yo No me sabía Que me engañabas con el mismo Primo tuyo Por eso iba cantina en cantina, soy un borracho, soy un loco sin rumbo Por eso y vivo, de cantina en cantina Soy un borracho, soy un loco sin rumbo Pobre mi corazón, lo matará el dolor de cantina en cantina acabará mi vida De cantina en cantina acabará mi vida Wilfred y Ruth y Paula Jaraba Los papás de las trejotas María Se quiere leonel Villega y la niña lo salva, Dios les bendiga. Ahora sí me ha quedado convencido que se ven ve las caras, pero no los corazones. Ay, ahora sí me ha quedado convencido que se ven ve las caras, pero no los corazones. No te importaron ni siquiera tus hijos. Ay, lo de a ti te fuiste con ese hombre. Tarde o temprano tú tendrás tu castigo. Pedíle a Dios ay para que él te perdone. Tarde o temprano tú tendrás tu castigo. Pedíle Perdone. Y si mañana te desprecian tus hijos Ay, solo espero, mujer, que tú no llores Para el bateriólogo, Diogenes Ortega y Freddy Delgado Y si mañana te desprecian tus hijos Ay, solo espero, mujer, que tú no llores Hoy ingrata mujer, y triste me ha dejado Y los niños también se la pasan llorando Y los niños también se la pasan llorando Juan Piloria y Jeber Piloria